Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? En el video de hoy les voy a explicar cómo hacer un alargue. En un video anterior había hecho el alargue en donde mostraba todo el proceso, pero no hacía la explicación. En el video de hoy, hoy sí lo vamos a hacer con una explicación incluida. ¿Todavía no te suscribiste? Activa la campanita y compartí. Momento, hubo un problema. Quería hacerles el video de cómo armar un alargue, pero bueno, se me rompió el sistema de luces. Vamos a armar primero esto y después hacemos el del la alargue. ¿Les parece? Vamos. Originalmente la luz que yo utilizo era con un trípode del tipo industrial que había comprado allá por los años 90 cuando estudiaba cine. Y yo le agregué este, esta barra, este caño rectangular, y le puse acá una caja con un toma para poder tener electricidad en el lugar y dos teclas una para un farol de un lado y una tecla para el otro para manejar el farol del otro lado es bastante sencillo es un circuito muy fácil todo fácil todo lo que vemos acá es todo fácil un enchufe de alimentación que me va a traer el cable hasta la caja y desde esta caja vamos a distribuir para cada uno de los faroles vamos a pelar con cuidado la parte de afuera del cable con un cúter, sin llegar al cable de adentro. Una vez que logramos pelar la parte de afuera vamos a pelar el propio conductor, si no lo podemos pelar así con la mano nos ayudamos con la pinza de esta manera. Apretamos un poquito y hacemos fuerza alicate contra pinza y sale sin inconveniente. Colocamos esta parte del alicate contra la pinza y hacemos fuerza palanca una contra la otra. Lo que vamos a hacer acá es colocar estas teclas de un punto para manejar cada una una lámpara. Esta la de este lado, esta la de este lado. Y también le vamos a agregar un toma. Si se fijan en este caso, este toma hace un montón de tiempo que lo tengo acá esperando para poder ponerlo. Este toma no está permitido, no está permitido que tenga las dos patas redondas, pero como estamos en cuarentena no puedo salir a comprar materiales, entonces le vamos a poner este mismo. Vamos a utilizar también una bornera para hacer los puentes y que quede de forma prolija. No tenemos que utilizar cinta aisladora para nada. Y pelamos con cuidado el cable. Si pueden ver acá, estoy haciendo muy poca fuerza y apenas estoy marcando el cable. Ya en otros videos hemos visto y habíamos dicho que el celeste era el neutro y el marrón la línea. El cable de tierra vamos a ponerlo en uno de estos tornillos. Como no son cables normalizados, lo que vamos a hacer es buscar con el multímetro. Lo ponemos en la función de continuidad. Probamos. Vamos a buscar el cable de neutro. Esta pata que es la que corresponde al neutro, vamos a buscar cuál de estas dos corresponde. No, no, a ver, sí, esta. Esta que está acá. El neutro va a ser el negro. Repito, no son cables normalizados. Vamos a unir los tres cables de neutro en un punto. Y lo vamos a agarrar en la bornera. El cable neutro de entrada. Y los dos neutros que van a ir a las lámparas. Cortamos el excedente. Ahí adelanté un poquito el video. Y después de haber peleado bastante con la otra bornera. Decidí ponerle esta otra. Que es más grande. Y ahora es otra cosa de la línea ahora este cable es más finito vamos a poner un solo conductor que va a ir a los comunes de las teclas vamos a la parte central de la tecla y hacemos un puente con este cable rojo ahora les muestro ya tenemos estos dos puntos línea, neutro que vienen de afuera y hacen toda la distribución al final pudimos conectar todo les explico lo que hice, el cable de alimentación que es este, llego acá y distribuyo neutro a este terminal, línea a este terminal y del chasis del caño conectamos el cable de tierra. Viene de la alimentación el cable de tierra, me protege el caño, me protege el toma y los dos faroles que voy a tener conectados en este caño. Neutro distribuye a través de esta bornera, me lleva la alimentación desde el cable de entrada al toma a los dos faroles por los cables negros y la línea viene hasta este terminal al toma y a las dos entradas de las llaves. De esta manera ya tenemos todo conectado. Vamos a montar en el bastidor y listo. Ahí ya tenemos arreglado el artefacto de iluminación, ya podemos seguir con el alargue. Para poder armar un alargue lo primero que necesitamos es tener un cable de no más de 3 x 2,5. ¿Por qué 3 x 2,5? Porque si le ponemos un cable más grande no tiene sentido, estamos gastando plata de más y la corriente que va a soportar el cable ya está por encima de lo que pueden llegar a soportar las fichas. Así que no tiene sentido poner un cable más grueso. Ese es el primer tip que tenemos que tener en cuenta. Vamos a correr el cable. Cuando trabajamos con productos de calidad, lo que nos vamos a encontrar son las características técnicas. En este caso, vamos a ver que esta ficha sirve para una tensión de 220 volts y hasta 10 amperes. Tiene su conexión a tierra como corresponde en forma normalizada, tiene marcado el neutro, vamos a ver en la ficha macho, vamos a ver que también tiene las características, cumple con todas las normas de seguridad eléctrica, viene marcado el neutro, la tierra, como en videos anteriores ya hemos visto que tenemos que la pata de la línea corresponde al color marrón, la pata del neutro corresponde al color celeste y la pata de la tierra corresponde al verde y a macho. Con las fichas ya desarmadas, vamos a ver si el cable pasa por el capuchón. Si no pasa, tenemos que hacerle un agujero con una mecha y nos aseguramos que pase sin problema. Vamos a explicar primero cómo armamos la ficha macho. Como les decía, lo primero que tenemos que hacer es pasar el capuchón por el cable. Segundo paso, vamos a medir aproximadamente qué largo tenemos que pelar de nuestro cable lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pelar la vaina exterior del cable con la ayuda de un cúter más o menos este largo no tenemos que cortar el cable de adentro mucho cuidado Para poder desprender con facilidad, vamos a hacer movimientos hasta que se desprenda. Ya tenemos los cables separados. Lo que vamos a hacer ahora es pelar no más de un centímetro de largo cada uno de los tres cables. Puede que esto esté un poquito excesivo. Vamos a probar el largo. Sí, definitivamente están un poco largos para esto no hay una medida determinada sino que cada uno va a tener que definir a la hora de armar el toma que le quede cómodo que no le quede demasiado largo ni demasiado corto pinza y alicate el método tradicional con la pinza agarramos el cable y con el alicate hacemos palanca de esta forma no hacemos de esta manera porque podemos pelar los cables una vez que tenemos los tres cables pelados enrollamos las puntas de cobre para que no se nos abra cuando lo tengamos que poner en la ficha lo primero que hacemos es definir cada uno de los colores dijimos que el neutro era el celeste lo vamos a tener que poner de esta manera Sacamos los tornillos del prensacable y lo sujetamos de esta manera. Vamos a recordar. Celeste neutro, marrón, línea, verde y amarillo, tierra. Neutro. En este caso tenemos el neutro indicado de este lado. También está escrito acá adentro, no sé si lo llegan a ver, marrón, celeste, verde y amarillo. Una vez que tenemos el prensa cable ajustado, verificamos que no se mueva y ponemos cada uno de los cables. Este es un error que solemos cometer, nos queda muy largo el conductor y nos queda una parte del lado de afuera. Lo que nos conviene es cortarlo. Nos podemos ayudar con una pinza para meter el cable dentro del terminal. Ponemos la línea y por último el cable de tierra. Dejamos por último el cable de tierra porque es el que está del lado de afuera y es más fácil para poner. Lo que tenemos que hacer es repasar que hayan quedado todos los tornillos bien apretados. Una vez que hacemos todo esto... Acomodamos el cable para que pueda entrar el capuchón. Ponemos el tornillo. Esta misma técnica nos sirve para cuando tengamos que cambiar un cable de una plancha, una heladera o cualquier otro producto eléctrico que tenga este tipo de fichas. Y en esta segunda etapa ponemos la ficha hembra. No nos olvidamos del capuchón. Volvemos a pelar la vaina. Vamos a identificar qué color va en cada terminal: neutro, celeste, línea, marrón y tierra, verde y amarillo. Marrón, azul verde y amarillo. Ya con los cables pelados siempre nos tenemos que fijar que la tuerca quede de este lado para que cuando apretemos ajuste sobre la cabeza del tornillo. Tenemos que lograr que no nos quede ningún pelito afuera para que no nos haga contacto con nada a su alrededor. Ahí está, revisamos, está todo perfecto, ajustamos el prensa cable y acomodamos los cables como habíamos traído anteriormente el capuchón ponemos el tornillo y terminamos de armar el alargue usualmente no tiene que haber ningún tipo de inconveniente si seguimos todos estos pasos esto va a quedar perfectamente conectado ahora si queremos verificarlo y si tenemos un multímetro podemos verificarlo de esta manera ponemos el multímetro para medir resistencia o continuidad cuando suena hay continuidad, cuando no suena está el circuito abierto. Verificamos, neutro, la pata de neutro, vamos a ver, neutro es este de acá abajo, tiene continuidad y no tiene continuidad con los otros, pasamos a la línea, tiene continuidad y no tiene continuidad con los otros, y por último la tierra. perfecto. Y de esta manera nos queda el alargue terminado. Vieron que es muy fácil de hacer el alargue, siguiendo todos los pasos no hay ningún inconveniente para poder armarlo cada uno en su casa. Si les gustó el video, denme un like, compartan y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Hasta el próximo alargue.